Vamos a ver. Eh, vamos, te, tenemos a Arismendi en vivo desde la Junta para este tema eh, que estamos tratando, el tema central. Adelante, Arismendi. Arismendi, buenos días. Muchísimas gracias. En esta ocasión nos encontramos en la, en la oficina de la Junta Central Electoral del municipio de San Francisco de Macorís, dado que en el día de ayer venció el, pra, el plazo para la inscripción eh, a las candidaturas de los participantes en el próximo torneo electoral. Pero para que nos hable más detalladamente, vamos a conversar con el secretario de la Junta Municipal, Michelle Fría, quien no, nos estará hablando más detalladamente de este plazo. Michelle. Ayer venció el plazo. ¿Existe alguna prórroga para poder inscribir alguna candidatura? Bien, gracias, hermano. Como tú has dicho, ayer venció el plazo ya para hacer cualquier reparo o corrección. Entonces ya ese plazo culminó y esta Junta Electoral conoció todas las propuestas de candidatura que fueron depositadas en esta Junta Electoral y ya están publicadas en la tablilla de nosotros de la Junta Electoral ya las propuestas que fueron admitidas y algunas que que no cumplían con algunos requisitos, fueron rechazadas. ¿Cuáles propuestas fueron rechazadas y cuáles propuestas fueron admitidas? En su totalidad, un ejemplo, el Partido Socialista Verde depositó una propuesta, esa fue rechazada porque no cumplió con los requisitos. En el caso del Partido Reformista, el... el Distrito municipal don Antonio Guzmán Fernández no cumplía con la cuota de género y fue rechazado ese distrito. Después las demás fueron acogidas. Entonces, ¿Cuál es el procedimiento a seguir ya luego de...? Bueno, el procedimiento a seguir, la ley establece que tienen los partidos tres días para recurrir ante el Tribunal Superior Electoral por cualquier derecho vulnerado. Hasta el momento, ¿cuáles están inscritos? ¿Qué tenemos ahora? Hasta el momento tenemos nueve propuestas a nivel municipal. Eh, tenemos el Partido de la Liberación Dominicana, el PRM, el PRSC, eh, el Frente Amplio, eh, País Posible, PASOVE, eh, Alianza País, Partido Cívico Renovador y el PNBC. Aparte del PRD que lleva candidatura en los distritos municipales y eh, de Senoví y La Peña. Entonces ya en lo que viene siendo lo, los regidores, ¿está todo, todo compuesto? ¿Están todos ya aprobados, todo armado? En lo que nos corresponde a nosotros ya se hizo el conocimiento de cada una de las propuestas y se, eh, se dieron la, la información del lugar y ya estamos notificando a los partidos políticos. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones de Michel. Frías, quien es secretario de esta Junta Municipal, donde ya afirmaba de que está totalmente clausurado el plazo vencido eh, para la inscripción de los candidatos. De mi, de mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.